No hemos venido de fin de semana. Atentos. ¿Al dónde nos hemos venido? Al pozo. pozo de los frailes. Que no es que sea un pozo donde te van a los frailes. sino <risa> es un sitio en Almería, cerca de San José, que está muy chulo. Y no hemos venido, además, hacemos 7 años. El lunes. El lunes hacemos 7 años. Pero bueno, como el lunes no podemos, tenemos que trabajar. <risa> no hemos tenido que venir el fin de semana. Pero bueno, os enseñaré. Esta zona de Almería está muy chula, San José y tal. Y en el vídeo os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar también la habitación para que veáis mmm, qué monada la habitación nos hemos pillado, que está bastante bien, incluso tiene supletorios por si nos peleamos y tal. Os lo enseño. Bueno, tenemos aquí, como podéis ver, el cuarto de baño que está bastante bien. Hay una escalera ahí por si tenemos que salir escapando por la ventana. Luego, lo que es la habitación está genial. Hay una cama ahí de matrimonio bastante chula. Luego tenemos ahí esa, por pues si nos peleamos por la noche, para, uno puede dormir. Su televisión, su armaditos también, su espejo. Y bueno, y luego lo mejor para mí son. Bueno, la terraza está muy bien. Quizá falta una silla y tal, bueno, hay dos sillas ahí dentro, podemos sacarlas para afuera. Pero fijaros, el pueblo, el pozo de los frailes, ahí lo tenéis, el típico pueblo con, con casas blancas. Muy bonito y nada, vamos a ver si disfrutamos del de semana. Pues algo inédito. <ríe> no Hemos venido el fin de semana. Estamos por San José y nos está cayendo aquí lo más grande de agua que ha gorrado en Almería, que cuántas veces lleva el año, dos o tres veces, pero este año ya han llovido cinco o seis. Y estamos dando una vueltecilla por las tiendas y ya me he comprado un, una cosa friki, que os la voy a enseñar. Un despool. De madera. <risa> bueno, os enseñaré un poquitillo de San José, ¿vale? A ver si os parece, a ver si os gusta. normal, después de esta mañanita de lluvia, sí, sí. mal tiempo y demás en San José, pues ahora, ahora hace un solazo que os lo enseñaré y vamos a ir a, a ver un molino que hay aquí, que siempre me ha llamado la atención y hacernos unas, unas fotillas tipo instagramer, ya os lo voy a enseñar para que lo veáis qué molino más chulo, bueno, ahí veis donde estamos, ahí en el Pozo de los Frailes, que me hace el pueblecillo qué, qué preciosidad, la verdad que es una, un entorno chulísimo para desconectar. A subir comida, ¿eh? pues sí voy a subir comida. Bueno, pues ya os he enseñado un poco lo que es esta zona de Almería, San José, ahí va Majo conduciendo San José y, y el Pozo de los Frailes, espero que os haya gustado Es una zona muy bonita, pueblo típico almeriense, de Casas Blancas Para venir y no hacer nada Para venir y no hacer nada, hemos estado súper tranquilos, súper relajados Han pasado muchas cosas que ya os contaremos Y nada, simplemente deciros que hasta aquí el vídeo de hoy Quiero recomendar un canal, que llevo tiempo sin recomendar, un canal de... de Amigo de la comunidad 7 más en la que formo parte que es el canal de Alex Zuba que espero que vaya y lo veáis Aquí os dejaré en el final de pantalla su canal y que le digáis que vais de mi parte Y nada, si os ha gustado el vídeo darle like, compartirlo y dejarme un comentario a ver qué os ha parecido esta zona preciosa de Almería Adiós